Desde niña me encantaba, la primera obra que compuse, según yo, era una ópera que le hice a una rana que tenía, Cleirol, <risa> y gritaba por toda la casa ¡Cleirol! Hasta que me gritaban que ya me callara. Pero siempre desde niña fue la causa de mi alegría, la... todo, siempre estaba escuchando música. En mi casa fueron melómanos, siempre había música. O sea, yo agarré la guitarra de que mi hermana no, no usaba. Y ya después me la apropié. Y mi familia pues estaba en un momento difícil. Y mi hermana se ganó un concurso de declamación de poesía. Y con eso me regaló mi primer chelo. Los bajos es lo que más me gusta tocar. Pero cantar es lo que más me gusta hacer en, en la vida, ¿no? Desde que empecé, como que siempre me gustó también cuando hacía la música de rock o el blues. Tenía mi primer grupo, Las Hijas de Carmen. Este, me decía un amigo que éramos mariachi punk. Porque... A mí me gustaba cantar el, el chuntata, o sea, los ritmos de canción ranchera, pero con distor o hacer este tipo de cosas. De pronto cuando conozco el son jarocho digo, oye, es como lo que a mí me gusta, es como un rock and roll mexicano, o sea, es gritoneado, como el blues, pero una música así de, que, de su origen de protesta. Pero La música siempre estuvo, ¿no? nomás cambié de género. Dicen, La música es muy noble así, de esa manera, porque siempre te acompaña, siempre va a estar contigo me acompaña y nos acompaña en, en cualquier situación de la vida para pues, ayudarnos a, a llevar la condición humana, a entender esto. Sí, cuando no he tenido nada, eso siempre lo he tenido. Me surge más la necesidad de expresar desde las minorías o desde una resistencia y para mí es, eso es muy importante porque es bien fácil dejarse llevar y también es muy cómodo a veces. pero pues a mí me, me recuerda mucho un verso que escuché la otra vez en el son de las poblanas, que es un son de guerra. Muy raro en la tradición en México, que son las mujeres que lloran por encargo en los funerales, que van nomás a llorar. Un verso que dice... Lloren y lloren poblanas, poblanas del porvenir, no se puede una callar, cuando hay algo que decir no se puede una callar porque callar es morir. Uh. <risa>